¡Tiago! la real, la calera real. No me digan mal, hey, hey! ¡Volver, hey. volver, volve, mujer! No sé qué hacer con mi vida. Si ahorcarme y matar esto que hace tiempo que lleva afixiándome. Salida, yeah. y vos en tus salidas te la pasas ignorándome Y no me digas más, si yeah. no no no diga más, daddy, si te gusta jugar con mi corazón, Ya no encuentro somebody, no hay drogas que me curen este dolor Y no me digas más, daddy, si te gusta jugar con mi corazón Ya no encuentro somebody, no hay drogas que me curen este dolor que hacer, ni a donde ir, me emborraché y si un lastrito me va a perder, mala mujer, nena, I don't know feel defeat, oh, oh, oh, oh, oh, oh mi vida ya no, tiene sentido no, ti oh, oh, oh, oh Que mierda te me fuiste ahora Esta depresión no se me quita con peace Cuando te supere no vengas con que estás sola Porque ese calor lo sentía junto a mí Y no me digas más daddy Si te gusta jugar con mi corazón Yo no encuentro somebody Hay drogas que me curen este dolor Y no me digas más daddy Si te gusta jugar con mi corazón yeah. Yo no encuentro somebody Encuentro somebody No hay drogas que me curen este